Soy mujer, soy mamá, soy una trabajadora, soy una trabajadora incansable del de manejo de la frustración. Con el tiempo aprendí que de todo se aprende y sobre todo, y sobre todo de lo que no sale. Soy campeona en positivizar los malos momentos. Soy alguien que desea no tener qué y dejarse llevar. Soy una suerte que se ata consigo misma, que de bronca no deja de aferrarse. Soy una hoja llena de diagnósticos y fármacos ilegibles. También la propia promesa de que eso no importe. Que me caí abajo, pero volví y subí. Me gusta aprender cosas. Pero soy una persona que me gusta salir adelante. Tengo amigos. Que tengo a mi hijo en la escuela y tengo a mi familia que me acompaña, y a veces, eh, y a veces que, que yo mismo que me manejo solo, eh, tomo un colectivo o, de, o de voy. ¿Quién soy? Soy Fortaleza. Esa que tengo grabada en la piel para nunca olvidar que sí hay dentro mío y me ayuda a seguir adelante cuando todo se vuelve oscuro. Soy el resultado de lo que hicieron con mi niñez y que intento sanar cada día. Mi historia es compartida. Una pastilla y esperemos que tengas medianamente una vida. Media esperando y media queriendo. Tres firmas, un certificado. Aguantar la respiración y no ser como ellos. Una colección de radiografías se sacude imitando unos truenos, porque es una historia de tormentas, con billones de gotas esparcidas, ansiosas de no tener qué, ansiosas de dejarse llevar. Me gusta música, puedo tocar guitarra, me gusta cantar. Eso que me gusta a mí, y camé mi vida, que me gusta a mí, que, que mi familia está conmigo. Eh, si bien pude tener un estudio, en la medida que se podía, por el tema de la accesibilidad, eh, creo que me convertí en una profesional de movilización de voluntades. Eh, no hay un título para eso, no hay una formación académica. Yo le llamo especialista en romper los huevos. Pero no le encuentro un título a, a la experiencia que me ha dado poder positivizar las frustraciones, poder ramificar eh, mi discapacidad, entre comillas, porque hoy entiendo que no es solo mía, sino que... es de Soy sexualidad, aquella que me permitió ser la mujer que soy hoy. Me enseñó a elegir qué quiero, qué no quiero, cómo y con quién. Muta. Muta como yo muto, pero siempre me acompaña aunque la sociedad le invisibilice.